Ciclo de Cine y Derechos Humanos, que este año cumple su quinta edición. Nosotros estamos muy contentos de poder haber tenido esta iniciativa y poderla llevar a cabo. El lunes pasado hicimos una presentación general del ciclo, de los responsables, y la persona que tengo a mi lado, Carmen Castro, presentó a todos menos a ella. Así que me parece que hoy me toca a mí decir que ella es uno de los pilares de esta organización, que es, bueno, pues hace todo, la verdad, se selecciona películas, eh, bueno, en fin, eh, Así que, bueno, puesto que ya el otro día nos no nombró a todos menos a ella misma, pues yo quería empezar nombrándola a ella y, y diciendo que pues, es una de las personas que hace posible que esto se lleve a cabo año tras año. Y yo como miembro de la Universidad de Valladolid que soy, pues también quiero decir que esto no podría ser no solamente si gracias a las personas que intervenimos, sino también gracias a la institución que pone los espacios, los medios, eh, personas que ahora no están aquí, pero que nos... Eh, ponen, apagan las farolas para que no nos moleste, nos, mm, eh, mm, nos vienen a ayudar en el material, en fin, todo eso. Así que esto es una, digamos, es una tarea colectiva en la cual pues, la universidad y Amnistía Internacional son los grandes pilares, luego pues eh, representados por las personas que el otro día y hoy pues, estamos aquí delante. Bueno, en, el ciclo, en estos ciclos de cine y derechos humanos solemos combinar documentales, películas de ficción clásicas y películas de ficción más modernas, más recientes. Y hoy toca el turno a un clásico. La película, ya saben ustedes, es la, se titula Doce hombres sin piedad. Es una película que es un clásico de la historia del cine, eh, no solamente por sus valores puramente cinematográficos, sino porque cerca un tema que la hace digamos, idónea para cualquier tipo de seminario, coloquio o debate sobre cine y, y leyes o, o cine y justicia, pues como queramos, como queramos llamarlo. La película es del año 1957, es decir, que cumple 60 años. Este año cumple 60 y se titula, como les decía, 12 hombres sin piedad. No sé si el título les ya les choca. El tema es el de un jurado que se retira a deliberar sobre un caso de pena de muerte. Pero los que deliberan y los que van a impartir la sentencia, los que van a dictar la sentencia, son pues los responsables de la justicia en los Estados Unidos de los años 50, es decir, los hombres blancos, supongo que heterosexuales y de clase media. Son 12 hombres, no hay, nadie, no hay mujeres y por supuesto no hay nadie que no sea de raza blanca Sus eh, oficios los vamos conociendo a lo largo de la película Un arquitecto, un corredor de bolsa, un pequeño empresario con 37 empleados Bueno, esas son las personas que en esta película tienen en sus manos la suerte de eh, una persona De un chico joven que presuntamente ha cometido, ha cometido un asesinato la película, como les decía, es del año 1957 y eso significa que Estados Unidos y el mundo entero, el planeta, tenían que vivir todavía la lucha por los, por los derechos, por la igualdad, eh, bueno, muchas cosas, la, la, digamos, la, la igualdad de la mujer, pero también los derechos civiles en Estados Unidos, que costaron mucha sangre y muchos, eh, muchos conflictos, bueno, todo eso todavía no había sucedido y yo creo que por eso mismo la película obvia todas estas circunstancias. Sabemos que para nosotros las películas de juicio, las que llamamos habitualmente películas de juicio, pues son películas que a lo largo de la historia nos han ido mostrando esta institución, anglosajona en principio pero luego exportada a otros territorios y vemos que uno de los puntos clave de estas de, de, la, de, de los jurados y de su deliberación es la elección de las personas que componen el jurado nos han enseñado muchas películas de qué manera se filtra se pone y se quita bueno en esta película habrán visto que todo, ninguno casi ninguna de las personas que componen el jurado eh, tendrían que haber estado en este en, en él pero bueno sin, sin esta sin este punto de partida no, no sería la película como, como es la película se estrenó sorprendentemente en España en el año 1958, en febrero del 58. Y yo cuando la veía el otro día me preguntaba cómo sería recibida en España y en Europa en general una película como esta. Quiero decir, eh, supongo que nuestros padres y nuestros abuelos irían a verla, pues, una producción norteamericana con grandes actores, pero les mostraba un mundo que era completamente ajeno a ellos. Supongo que quedarían perplejos al ver que las, las sentencias estaban en manos de alguien, no de un juez, sino de alguien, de un grupo de personas que podía eh, dictar en un sentido o en otro. ¿Mm? En la España franquista, en la que la dictadura no dejaba fisuras absolutamente para nada, supongo que se vería casi como algo exótico, como algo, bueno, pues algo que no se comprendería muy bien, mmm, que era completamente ajeno a cómo funcionaba la justicia en nuestro país, pero bueno, la película mostraba una trama y, y un transcurrir que pues, entretenía y, y bueno, pues, se salía de la película diciendo seguramente qué raros son estos... Estos señores, me refiero a la, a la población en general, evidentemente no a los juristas ni a personas que tenían conocimiento sobre lo que aquí se está lo que aquí se nos va, se nos va a contar. Claro, la película vista hoy es muy diferente porque hoy nosotros vivimos en un país democrático y además tenemos, una, tenemos la institución del jurado. Así que yo creo que nos enriquece los puntos de vista. Esta película se ha podido ver de distintas formas y se ha podido recibir de distintas formas a lo largo de los años. Y ahora quizás estamos en mejores condiciones, a pesar de que la película es lo antigua que es, estamos en mejores condiciones para que nos sirva de motivo de reflexión. Porque cualquiera de nosotros puede ser designado para formar parte de un jurado, cualquiera de nosotros puede verse en la tesitura de, de, de decidir si tiene dudas razonables, si condena a alguien a muerte o deja, o deja de condenarlo. Bueno, afortunadamente no se le puede condenar a muerte en este país. La pena de muerte, no obstante, bueno, en toda Europa la película se vería, se vería seguramente con una cierta perplejidad, porque, porque bueno, en Estados Unidos la pena de muerte está vigente, en algunos estados sí y en otros no. En Europa, afortunadamente, desde los años 60 se ha ido aboliendo la pena de muerte, solamente en los países que más tempranamente la abolieron, porque a mí me sorprendió cuando vi los datos, en realidad el grueso de, las, de la digamos, de la abolición de la pena capital se produjo en Europa desde los años 90, desde los 90 hasta los 2000 así que es algo relativamente, relativamente reciente claro, habiendo pena de muerte y viviendo en un país democrático con una institución como el jurado en otros países europeos verían de una manera más directa se sentirían, se sentirían más concernidos eh, poniéndose en el lugar de en el lugar tanto del, del presunto culpable de la película como de las personas que tenían que decidir si era culpable o dejaba de serlo, pero como les digo aquí ese asunto pasó, pasó seguramente por la mayor parte de los espectadores sin demasiada pena y sin demasiado horror. Y sin embargo, sorprendentemente, la película dio lugar enseguida a una, a una obra teatral que se emitió en la televisión española, en el famoso y mítico eh, programa Estudio 1, ¿eh? repitiendo la, la, la historia, repitiendo las circunstancias y supongo que creando la misma perplejidad. Eh, si ustedes conocen o han visto la obra o han leído algo sobre ella, sí que habrán visto que casi siempre se hace hincapié en los grandes, grandísimos actores que participaban en la, en la película, en la, en, perdón en el teatro filmado por Televisión Española y a fin de cuentas, pues es un poco lo que imagino yo que pasó entonces con la película o se admiró a Andy fonda y otros actores conocidos entonces y eh, incluso hoy en día o admiramos sea, el trabajo actoral aunque la película, y por eso la hemos elegido nosotros, tiene una carga, una carga muchísimo mayor. En contra de lo que se cree habitualmente, esta obra no parte de, de, una, de un texto teatral. Al contrario, lo, lo primero, la, la, el punto de partida, está en una serie de televisión, en un estudio 1 norteamericano que emitió la CBS en el año 1954. Y ante el éxito que tuvo este texto de teatro filmado, eh, a continuación se hizo el guión de la película por el mismo autor de la obra y finalmente el texto el texto teatral. Un texto y una película que, tienen, digamos, que conocen gran fortuna de público porque la obra se sigue representando la, en, en estas fuentes de información que uno busca en, por la red. He visto que la última, versión, la última representación registrada en España es del año 2007 y del mismo año 2007 es otra versión cinematográfica. Esta película ha conocido tres versiones, una en el año 57, otra en el año 97 y otra en el año 2007. Así que el tema y la manera de tratar el tema están plenamente vigentes. ¿Por qué les digo el tema y la manera de tratar el tema? Bueno, sí que prefiero empezar por, por la parte, digamos, visual. La película, seguramente, la, la, el texto, seguramente porque surge para televisión, pues eh, partió con pocos medios. Y, de hecho, vamos a ver, salvo los planos inicial y final, lo que vamos a ver es a 12 personajes encerrados en una sala de pequeño tamaño. Eso, naturalmente, es algo muy útil cuando uno tiene una televisión con pocos medios y cuenta con un plato, con un plato de pequeñas dimensiones y se mueve ahí a los actores. Y lo mismo le digo si lo que cuentas con un escenario teatral. El problema es que eh, colocar una representación de 96 minutos, como es la duración de la película y tantos minutos entonces personajes en un espacio angosto puede crear una sensación de agobio y una sensación efectivamente de que es teatro filmado y no cine pero el director Cindy Lumet resolvió muy bien la cuestión en primer lugar porque digamos que hace de necesidad virtud y al encerrar a los personajes en esta sala angosta, lo que hace es trasladar al espectador el agobio y la angustia que va acompañando a los personajes en la decisión que tienen que tomar. La tensión va creciendo precisamente porque el espacio es un espacio muy estrecho y los personajes se mueven en ese espacio estrechísimo. De vez en cuando, para relajar un poco y para introducir variedad en, en, en, la, en, en lo que es las, la, la, elabora, la, la, la arquitectura de la película, los personajes... Derivan un poco, van al cuarto de baño, o abren la ventana porque diluvia, y eso interrumpe un poco la, digamos, la, la tensa y a veces violenta discusión. Porque el título de la película, Doce Hombres sin Piedad, en realidad el título original es Doce Hombres a la Greña, Doce Hombres en, Enfrentados, Doce Hombres digamos, disputando. ¿no? Porque realmente la película lo que narra es una disputa, una disputa sobre si el reo tiene que ser condenado o no, o no, tiene, o no tiene que ser. Bueno, eh, eh, Lumen no prescinde del espacio cerrado, pero lo que hace es jugar con la colocación de los personajes en la sala a veces se sientan, a veces se ponen en pie, a veces se agrupan, a veces se separan, mostrando también la relación tormentosa y discrepante y a veces insultante que existe entre ellos. Y luego además eso se combina con algo que el teatro no permite, la televisión sí, pero el teatro no, que son los primeros planos, los primeros planos en los que nos acercamos a alguien y vemos por la expresión de su rostro, pues eh, aunque no hable, entendemos o sabemos o intuimos las dudas que están pasando por su mente. Y eso está tan bien organizado, que a pesar, como les decía, de este escenario tan estrecho, la película nos traslada la angustia, pero en ningún momento eh, la rechazamos porque nos parezca algo simple, pobre y un, mero, y un mero escenario este filmado. El guión es fantástico también, y yo creo que ustedes lo van a, lo van a comprobar, porque nosotros como espectadores, como personas que estamos eh, presenciando la actuación del jurado, en realidad del caso no conocemos nada. La película comienza con el juez indicando a los miembros del jurado que tienen que eh, irse a la sala a deliberar, pero del caso no sabemos absolutamente nada. Y nosotros vamos conociendo lo que ha sucedido a partir de las distintas intervenciones de los miembros del jurado. Y no solamente lo vamos sabiendo en el sentido de que acumulamos esa información, sino que nosotros vamos paralelamente creando nuestra propia opinión sobre el asunto. Es decir, nosotros nos convertimos en el miembro décimo tercero del jurado y tenemos nuestra propia opinión. Y yo creo que eso es un acierto muy grande, es una de, uno de los elementos que hace de esta película lo que es ¿eh? esa planificación, de, de esa arquitectura que les decía antes de la obra entera, el papel de los actores... Uno de ellos, el, el, el protagonista y que es productor de la película es Henry Fonda, el, el papel de, de los actores a veces quizás un poco sobreactuados y sobre todo esa manera de ir trasladando al espectador poco a poco lo que ha sucedido. De tal manera que nosotros se si nos va creando también la duda razonable o no, conforme vamos viendo la película y oímos cómo, van hablando cada, cómo va hablando cada cada uno de ellos. Bueno, desde un punto de vista de eh, los derechos humanos y la justicia, que a fin de cuentas es lo que la película, eh, lo que ha traído esta película aquí, pues naturalmente es, es, la película desencadena la reflexión. En primer lugar, como les decía, porque todos nosotros somos eh, susceptibles de formar parte de un jurado. Y, por lo tanto, todos y cada uno de nosotros podemos vernos en una tesitura parecida a la que se ven nuestros protagonistas, los doce protagonistas. Podrían pensar que al ser una obra de ficción el guión se puede manipular, se puede manejar para que nosotros tengamos una idea favorable o desfavorable a esta institución. Yo lo que sí que creo es que precisamente porque vivimos en un país en el cual esta institución está funcionando y porque leemos en prensa eh, pues los resultados de estas deliberaciones nos podemos hacer una idea también. Yo simplemente les quiero recordar, por ejemplo, bueno, en España el, el, el jurado anglosajón eh, tiene digamos, como... como como norma que la, el, la votación del jurado se aplica sin que el juez intervenga, pero en el jurado español seguramente aquí habrá juristas y lo utilizarán con términos más adecuados, los que me disculpen, pero en el jurado en el jurado el jurado en España el juez interviene y supervisa la sentencia del jurado también, ¿no? de una vez que ha deliberado. Pero todos nosotros sabemos que en este país ha habido sentencias eh, de jurado. Eh, precisamente se instituyó porque parecía que era una manera de hacer la justicia pues, más cercana a digamos, a la ciudadanía y más comprensiva con los, con los condenados. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que en Galicia hubo una pareja, eh, un, un, un, par de, un, un par de hombres, de no recuerdo no de qué edad, que en una agresión homofóbica mataron a un chico homosexual. Y eh, cuando fueron a juicio lo que dijeron es que lo mataron en defensa propia porque temían que iban a ser violados por él. Y el jurado los absolvió. Los dos, el juicio hubo de repetirse. Así que los jurados, los jurados, sea cual sea el lugar en el que viven, sean doce hombres sin piedad o sean hombres y mujeres debidamente elegidos, pues eh, actúan con prejuicios, con ideas preconcebidas y sobre todo en el momento en el que nos estamos moviendo actúan con la famosa pena de telediario. Yo creo que nosotros conocemos perfectamente por el morbo que suscita los grandes casos que luego son eh, digamos, sentenciados por los jurados. Y sabemos que eh, como consecuencia de, de toda esa eh, digamos de toda esa publicidad de casos en los que se nos dan todo tipo de detalles porque todo acaba filtrándose, se están, se están produciendo movimientos eh, alarmantes que, que afortunadamente por ahora están, están todavía muy limitados, tendentes no solamente a la pena revisable, a la, a la cadena perpetua revisable, sino en algunos casos a la pena de muerte después de que nos hemos podido librar de ella. Así que, bueno, los jurados son lo que son, el género humano es lo que es y cuando interviene, pues interviene como interviene. Así que el jurado es una institución que tiene evidentemente sus ventajas y por eso el legislador o, el, o, el, o, el, o la constitución, no sé si es constitucional o es una decisión gubernamental la que lo, insta, lo que la, la que lo ha instaurado, pero tiene evidentemente también sus desventajas, sus inconvenientes, sus peligros, sus sentencias injustas. ¿Eso significa que la alternativa sea el Poder Judicial? Pues bueno, si hablamos de fiscales generales del Estado, si hablamos de fiscales anticorrupción, si hablamos de sentencias como, pues ya vemos que tampoco en realidad. Así que la justicia es algo que tiende a ser lo más perfecto que pueda ser, quizás no lo sea mucho, que es un motivo para que todos reflexionemos y desde luego en este camino de la reflexión pensamos que esta película, que esta gran película puede jugar un papel. Así que confiamos en que les interese, que la disfruten porque es una gran película y bueno, y que nos sigan acompañando en los demás días. Muchas gracias.